Pues dibujabas en la escuela dibujos de niño, ¿no? Y empezabas a saber qué eran los colores y empezabas a ver eh, la variedad de, de, de las luces en los plumones y ya desde ahí ya te empezabas a volar la cabeza y dices, bueno, ¿qué, qué puedo hacer con esto? ¿No? Se volvió... Un vicio, un vicio desde muy chico y lo, lo padre es que la, la escuela misma o en mi casa me lo inculcaban, entonces eso pues lo, lo agradeceré siempre ¿no? que me dejaron este, fomentar eso desde muy chico. Yo trato de mantenerme lo más puro que puedo en el sentido de hacer lo que, lo que entiendo que puede ser la pintura desde un punto de vista de todo lo que viene desde atrás, de la historia de la pintura, porque sí, sí tiene una, una secuencia, digamos, y una herencia también pero también sé que hay una libertad de repente un rompimientos muy grandes en el arte y eso también me encanta y que hay nuevos mensajes que decir en, en, este, en estos momentos donde está la tecnología, la, la civilización a todo lo que da. Yo trato de, de, de entrarle por el naturalismo, de cómo funcionan las cosas por naturaleza. Pues el proyecto de los caballos es, es algo que totalmente involuntario. Empecé a ver que me quedaban bien y eso me gustó. Y también un coqueteo como lo que yo haría en una pared grande como un mural, ¿no? Cómo resolvería un, un mural más que un cuadro. Obviamente un mural no es, no es un cuadrote gigante, ¿no? Es otro lenguaje porque es una pared, por ejemplo, bueno, del, del tamaño, pero se camina, el mural se camina. Y un mural este, no es a, algo con lo que te topas que vas a ver a veces directamente, sino que tú vas en, en, en otro contexto, vas a otra parte y te lo topas de frente y es parte de tu recorrido eh, de ese día y se vuelve parte de tu recorrido psicológico. Si es que el mural es bueno, ¿no? Y dices, vamos, esta impresión que me llevé este día no tenía nada que ver con lo cotidiano y, y, y me dejó algo y eso está increíble. Eso me gusta mucho del de arte en las calles. Yo no pienso en pintura cuando estoy trabajando, ni estoy pensando en las modas, ni estoy pensando en las tendencias. Yo estoy tratando de entender quiénes carajos somos y qué estamos haciendo aquí y de qué estamos hechos o por qué estamos hechos. Pero también por qué el cerebro entiende o de qué manera entiende en el espacio-tiempo. Eso es mi, mi, lo que a mí me llama la atención. Por eso estoy haciendo estas piezas ahora tridimensionales que se, de, se desquebrajan o se vuelven a componer. Porque estoy tratando de entender, no la percepción de las cosas, sino la percepción misma, cómo trabaja. Pues yo les digo tridimensionales porque sí, o sea, están hechas en, en tres este, o cuatro o cinco niveles de regletas de madera y lo que es algo muy sencillo, no es, no es nada nuevo ni del otro mundo, simplemente estoy tratando de, de usar el, eh, algo que en, en la pintura no se utiliza, que es la tercera dimensión. Es largo, ancho y profundo, ¿no? Eso viene desde el Renacimiento, pero aquí yo trato de incorporar ese cuarto elemento tan mágico y tan increíble que es el... Eh, el tiempo, el tiempo es el padre que nos rige arriba de, de Zeus y de todos los grandes este, este, tiranos que hay allá arriba ¿no? y es muy válido en este tiempo o sea yo toda el material que estoy haciendo reciclado o sea mesas, maderas, casi casi las recojo en la calle como un vagabundo y me he encontrado unas cosas increíbles y las corto y, y las incorporo como lo haría un, un escultor también y dentro de eso pum, volver a reconstruir algo que que, que, que cobre sentido, y creo que así es un poco la idea de la vida, ¿no? Destruir y construir, destruir y construir. Yo no soy un pintor social, trato un poco de, de entenderlo bien, porque no quiero caer en clichés ni nada de eso. Yo creo que mi punto de vista es más así como existencial, ¿no? Te digo, ¿qué coños hacemos aquí? ¿Quiénes somos? Y ya después vemos cómo lo resolvemos, ¿no? O por qué lo resolvemos, o a dónde lo vamos a resolver, o para qué lo vamos a resolver. Eh, mi mayor satisfacción es ver un cuadro acabado que me gusta y mi mayor satisfacción es encontrarme una tela en blanco para volver a empezar. ¿no? Soy como medio adicto a esto. Dejaré de, de pintar tal vez algún día, pero no de crear. Tal vez si de alguna vez encuentro algo que me lleve a, a expresar estos sentimientos o estas ficciones este, futuristas del realismo este, en el espacio-tiempo, y tenga que deshacerme de la pintura, podría ser, si indicar si, si en algo tecnológico, tal vez, 100% tecnológico, tal vez por ahí si encuentro una manera de trabajar con los líquidos magnéticos, que tal vez se deje de pintar, pero de volarme la cabeza, pues muerto, yo creo. ¿ca?